Eh, soy Pepa Suárez de la Asociación Multicultural de Mazagón Ahora mismo estoy eh, en un asentamiento de las Madres Les mando la ubicación de dónde está Según lo, las personas que viven aquí han tirado 14 chabolas Si ustedes quieren ver en vivo cuál es el plan de erradicación de las administraciones De erradicación de la, eh, del chabolismo Vengan aquí y lo vean están tirando las chabolas con todos los enseres dentro, aprovechando que las personas temporeras se han ido a trabajar eh, a Logroño, a la recogida de la uva, eh, un mes. Están volviendo ya y se están encontrando con que sus chabolas no están, pero que encima han desaparecido sus papeles y sus enseres personales.